Hey, muy buenas monstruitos. Hoy os traigo un nuevo vídeo. <risa> eh, sí, sí, eh, vamos a empezar ya. Kevin, estás por aquí, un saludito. Y nada, hoy vamos a estar jugando a Stardew Valley, ¿vale, chicos? Un momentito que se me está cruzando el audio, que lo tengo que quitar, a ver. Uy, que me está escuchando doble, seguramente. <risa> Y nada, eh, chicos, si no conocéis Valley, ¿vale? Es un juego de acero, una especie de granjita, somos granjeros, ¿vale? Y está bastante divertido. Lami, la calidad eh, está en 7,80. Y... Uy, espérate. Estoy escuchando, estoy usando el modo audio. Ya es que la putada de Twitch es que todavía no tengo yo eh, la posibilidad de cambiar el... El formato de vídeo, ¿vale? Por eso no hago mucho um, streaming por aquí, por el Twitch Pero bueno, no os preocupéis porque yo esto después lo voy a resubir al canal de YouTube Así que no hay problema, ¿vale? No podré ver, pero escucharé Ok, vale, vale Pues nada, voy a comenzar una nueva partida, ¿vale? En Star Valley, Que ya os digo que es un juego bastante chulo y eh, Donde le podéis echar bastante horas, ¿vale? vale y nada voy a comenzar una partida nueva yo ya tengo una partida bastante vieja de hace un montón de tiempo y nada como ya sabéis mi nombre lo voy a poner eh, la milana vale el nombre de la granja le vamos a poner qué nombre le ponemos a la granja eh, deja estoy viendo ah nada normal eh, vale qué nombre le ponemos a la granja de de aquí de de Stardew Valley se te ocurre algún nombre Kevin por aquí, te voy a bajar un poco mi volumen porque estoy viendo que rompe mucho, ¿ok? Vale, y aquí voy a subir un poquito también para que se escuche el sonido de, de la de esta. Granja de la Milana. Venga, vale, le vamos a poner la granja de la Milana. Eh, dependiendo del nombre que le pongáis, ¿vale? Aquí a la granja podéis obtener un easter egg. Yo ya es que lo tengo, entonces no se lo voy a poner. Mi animal... ¡Uy! Mira, hay perro nuevo. Y gato, ok. Vale, pues nos vamos a coger este. Vale, y nos vamos a poner unas chicas. Y tu cosa favorita, mi cosa favorita... El servidor de Minecraft. <risa> el servidor de Minecraft todavía no lo he... Es distinto y pe... Eh, o sea, el servidor este que mandó eh, TXT es, digamos, eh, si te estás refiriendo a eso, es, digamos, un, un servidor que nos hizo él como regalo, ¿vale? De cumpleaños. Que, por cierto, todavía en YouTube no he hecho ningún sorteo, pero dije que iba a hacer sorteo, ¿vale? Con tres videojuegos. Cuando haga, so o sea, cuando pueda hacer un, un directo allí en YouTube, pues entonces me... Sortearé los tres juegos, ¿vale? No sé todavía qué juegos van a ser Pero ya he dicho que van a ser tres juegos, vamos Entonces eh, Tú que estás aquí, Kevin Pues tenlo en cuenta porque a lo mejor te puedes llevar un jueguecillo, ¿vale? Nos ponemos cargo Es que no sé qué pelo ponerle, la verdad A ver, vamos a ponerle Así una melena bastante grande Y me gusta mucho esta camiseta De calavera, la verdad Uy, qué pantalones más raros Por Dios Qué cosas más raras han metido aquí en el juego Vale, vamos a ponerle unos pantalones normal Y barba, por supuesto que no Porque no soy un tío No sé, qué ponerle A ver, qué cosa hay Mira, una gafa eh, En plan, madafaca. Y, eh, Tu cosa favorita A ver, mi cosa favorita A ver, el ojo Bueno, los colores de ojo no los puedo cambiar Se lo voy a poner rojo Vale, y el color de pelo A ver si lo puedo cambiar Y se lo pongo rojo también, vale Ahí estaría, ¿vale? Y el de los pantalones... Pues bueno, el de los pantalones se va a quedar así más o menos, ¿vale? Y nada, eh, mi cosa favorita... Pues yo qué sé, vamos a poner que es la... La tarta de manzana. Porque me gusta... ¡Guay, no se puede! ¡Para el diente mierda, no se puede poner! Eh, eh, eh, eh. Al Pepe, me gasté el tiempo canjeando... Eh, en el Discord Porque eh, No sé lo que me estás poniendo porque te veo muy chiquitillo La verdad, te veo muy chiquitillo Yo el chat, lo tengo que cambiar, ¿vale? Un momentito Y ahora eso, ¿vale? Mi cosa favorita Pues mi perra que se llama Lola ¿Vale? Lola Vale, mi perrita, y nada eh, La granja que voy a utilizar va a ser la granja estándar, ¿vale? La normal, porque hay un montón de granjas distintas Mira, granja en la playa Uy, ¿qué dice? Granja en la playa, ideal para pescar eh, Forjacear mucho Uy, ¿qué dices? ¿qué dices? Esta es nueva, ¿eh? La granja en la playa, esto no estaba antes ¿Nos vamos a hacer una granja en la playa? Pienso mm, Venga, sí, una granja en la playa, ok Y para mi querida nieta. Quiero que tengas este sobre sellado. No, no, no. No lo abras aún. Ten paciencia. Presta mucha atención. Llegará un día en el que el paso de la vida moderna se convierta en una carga Y tu espíritu alegre se desvanecerá frente a un vacío cada vez mayor Cuando eso ocurra, querida, llegará, habrá llegado el momento de aceptar mi regalo Ahora déjame descansar O sea, 20 años después ¿Vale? Estamos en una especie de empresa Que se llama Joja Despedido Ok Ok de momento no mo Ah, mira, ahí estoy. <risa> Con la gafa de Madazaca. Mira, un esqueleto y todo, tú. Eso es lo que pasa cuando trabajáis mucho, chicos. Así me voy a poner yo, ¿vale? Ahora mismo estoy así. Cuando pase un tiempo estaré así, muerta, del asco. A ver, ¿qué me dice mi jefe? Ok, vamos a abrir la carta. A ver, me dice ¿qué me dice mi abuelo? Querida en la milana... Si estás leyendo esto, es que necesitas desesperadamente un cambio. Lo mismo me ocurrió a mí hace mucho. Había perdido la vista, lo más importante, en la vida. Conexiones re reales con otras personas y con la naturaleza. Así que lo dejé todo y me fui a un lugar al que, al que pertenecía. Te adjunto la escritura de mi orgullo y mi felicidad. De la granja de la. Eh, o sea, vale, se ha cortado ahí. Eh, está en Distardivale y está en la costa sur, vale, ok. Me está diciendo dónde está la granja. Es el lugar perfecto para empezar tu nueva vida. Este era mi, mi tesoro más preciado y ahora te pertenece. Sé que eh, harás honor al apellido familiar. Mucha suerte. Con cariño el abuelo, por pues data. Si Lewis, vive, si Lewis sigue viviendo en vivo. Darle recuerdos de mi parte, ¿vale? Ok, vale. A ver, ¿qué me estás diciendo por aquí? Al Pepe, gasto mi tiempo canjeando de tickets... Vale, que se está, o sea, como que tu cuenta de Discord, como que se te ha ido un poco al traste, ¿no? La de Kevin, ¿vale? Y me estás diciendo que ahora mismo estás un poco sin dinero y sin nada. No te preocupes que te voy a cambiar. O sea, todo el dinero que tengas en la cuenta de Kevin, te lo voy a pasar a la nueva, ¿vale? Y así ya lo tienes como antes, ¿vale? Y no te preocupes que no tienes que estar eh, pidiendo, o sea, gastando otra vez poniéndote ahí a tope a conseguir dinero, ¿vale? No te preocupes, Kevin. Hola, eh, tú debes de ser la Milana. Eh, yo soy robbie la carpintera local. El alcalde LeWin me ha pedido que te enseñe el camino a tu nuevo hogar. Eh, te espera allí eh, arreglándolo. Todo para tu llegada. Sí, o sea, yo lo puedo modificar porque soy la administradora del Discord, ¿vale? Y en sí os podría dar a cada uno, pues... La cantidad de dinero que me dieron la gana ¿sabes? Pero no lo hago más que nada porque me gustaría de que ir los rangos re realmente Como viene siendo legalmente, ¿vale? No hay por la cara Esta es la granja... Eh, granja de la... Uy, me parece que no termino yo de, de escribir y me pone la granja de la... Eh, ¿Qué ocurre? Es verdad, está un poco destruida pero hay tierra de calidad bajo todo ese, este caos eh, con un poco de dedicación lo, lo habrás despejado todo en un abrir y cerrar de ojos Pues bueno gente, está en nuestra casita que está aquí al lado de la playa eh, y aquí está, tu nuevo Venga hija, date más brillo Que tarda mucho en sacar los textos eh, Hombre, la nueva incorporación del pueblo Ahí está el alcalde Lewis Este es como el tutorial, ¿vale? El prólogo Te doy la bienvenida Soy Lewis, el alcalde del pueblo Pelícano. ¿Sabes? Todo el mundo pregunta Pregunta por, por ti eh, No todos los días No todos los días se muda alguien aquí todo un acontecimiento eh, así que te mudarás a la vieja cabaña de tu pueblo es una buena casa muy rústica este juego la verdad que es muy chulo yo lo recomiendo 100% porque os voy a tirar aquí horas si os gusta Minecraft este juego también os va a encantar la verdad eh, rústica bueno podría decirse que sí que yo más bien diría hecha polvo pero qué maleducada <risa> eh, no le hagas caso a la milana solo intenta hacerte sentir mal para que le pidas que mejore la casa ok vale esto es como una especie de prólogo me han cambiado aquí la zona del perro que está mejor bueno. eh, en fin viaje habrá sido agotador. Descansa un poco. Mañana deberías explorar el pueblo y presentarte a los vecinos. Eh, le agradecería mucho. Venga. Bueno, esto es como el tutorial, ya os digo. ¿eh? Lami, estoy ahora en... ¿Cómo que una raid? O sea, no me hagáis red en los servidores de, de Discord Es que... si no, vamos Vale, se está... se ha hecho de noche, ok Está guardando el progreso, se ha quedado pillado. ¿Qué pasa? Ah, vale. Ahora, ahora, vale. Tenemos 500 eh, euros, dólares, pesos, mexicanos, colombianos, lo que os dé la gana. Pero tenemos 500 moneditas, vale. Y esta es mi casa de serie. Uy, mira, me puedo me poner aquí como el tutorial de cómo moverme, vale. Estas son las herramientas que tengo, vale. Como estáis viendo, no, no se me gastan, vale. Por si alguno. Y aquí me dan siempre una semillada, ¿ok? Esos son muy típicos de vale, Para los que hayáis igual wow. ¿No sabes qué significa raid? Right? <coughs> A ver, ha recibido 15 eh, semillas de bestirías Aquí tiene un detalle para que puedas empezar Alcalde le ¿ok? ¿Vale? El alcalde nos ha regalado pues la semilla ¿Vale? En la tele os recomiendo que la veáis siempre ¿Vale? No sé en qué día estoy ahora mismo se que el primero, el primero pues también te dan, me llevo La, eh, le da, le da la pitonisa es que no me interesa leerla mucho, por eso estoy pasando así rápido, ¿vale? Y nada, esto es mi caso dependiendo de la de la granja que elijáis, vais a salir en una casa a otra. Y está bastante guay la modelación que tienen de la granja. que la ha ahí. Eh, está bastante guay, eh la granja esto porque tengo una zona aquí bastante grande de pesca vale entonces primero chicos lo que vamos a hacer va a ser liberar todo el espacio posible vale entonces, vamos a ir quitando toda hierba ¿vale? y vamos a ver cómo de grande es este terreno porque ya os digo yo siempre he jugado en el modo de comer, en la base o es sea, la granja de convertirla ¿vale? tengo una granja que lleva a tener más de 120 horas, y este mundo tiene por lo menos 3 o 4 años eh, porque o sea lo tenemos guardado ¿vale? y no un juego de todos, ¿vale? Me apetecía eh, un juego así bastante tranquilito, ya que Evil Within eh, no consiguió pasar sé, que me tocó. ¿vale? Y no sé, así los directos así tranquilitos plan, yo creo que esto va, va a ir bastante bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que estoy diciendo, ¿vale? A ver pues, dónde está las zonas aquí, porque esta granja no que tengo bastantes zonas mira estos árboles son bastante importantes vale tengo bastantes zonas eh, de playa por es lo que estoy viendo me va a venir bien por el hecho mira por aquí tengo también un puente okay no sé cómo de grande es esto vale por aquí me puedo ir perfecto uy, bastante bonita ¿eh? ya os digo oye Lami dijiste que era de Minecraft ni eh, de Mario Bros ¿o qué? Espera, No sé lo que me diciendo es que te veo muy la pantalla, la verdad, y... <coughs> y no te puedo leer bien, un momentito, que voy a ver primero eh, qué es lo que tengo por aquí para saber dónde puedo cultivar, dónde tengo mi casa y todo el rollo, ¿vale? y ahora ya te leo, ok, un momentito, pues bastante grande, ¿eh? mira ahí está el centro, ahí está la cueva, ok, aquí en un futuro podremos tener... Y también pues podemos Sembrar semillas y todo el rollo No sé cómo pasa por aquí ¿eh? Ah, mira, creo que por aquí Sí, efectivamente, uy, qué guay ¿eh? Me gusta, me gusta Vale, y, ah, mira Aquí está la granja del abuelo Ok, espera mi regreso En los árboles del tercer año Vale, nos tenemos que dar bulla hay una forma muy fácil De conseguir dinero mogollón Pero tenemos que ir al desierto y eh, esto es pasa, para irnos, ¿verdad? O aquí tengo algo más Efectivamente, esto es para irnos, vale Ah, vale, se escucha más el sonido del juego que el de mi voz Vale, vale, vale, un momentito Creo que ya lo tengo configurado bien Vale Espero que sí Ahí está Nada, vamos a darnos una vuelta eh, Yo creo que solamente cambia mi granja ¿eh? No cambia en sí mucho el mundo, ¿vale? y ya os digo eh, a ver momento vale vamos a esto todavía lo tengo cerrado aquí en un futuro podremos ir vale vía el tren vale y nada vamos a ir buscando a gente antes de nada yo creo que hoy no vamos a poder buscar a mucha gente o creo que ya dormió verdad creo que ya dormió eh, sí, un momentito Kevin, ya te digo que no puedo leer el chat un momento por el hecho de que estamos chicos y no te veo bien, vale, espérate que me lo voy a poner en el, en el teléfono para poder verte bien, vale, y me dice eh, una nueva vecina, hola, a ah, se llama este, Linus, y un saludito para digas que está por aquí por el directo, y otro para Ángel, eh, vale y okay, llevo ya 23 minutos no me he dado ni cuenta a ver en directo quiero ver los chats pero ya os digo chicos que me en la pantalla que tengo aquí secundaria he puesto el chat muy chico y me está costando de ver el chat un momento eh, a ver dónde puedo yo poner eh, aparecen la letra más grande ahí está perfecto Perfectísimo, ahora sí, sí os puedo leer ya estupendo, ¿vale? Y lo que me está diciendo, en el stream puedes canjear puntos o tickets, como se llame. Eh, Los streaming pone opciones para canjear objetos, saludos, cuentas. Sí, sí, sí, o sea, lo sé, lo sé, Kevin, lo sé. Pero, o sea, no lo tengo, tanto como el servidor de Discord, como el servidor de Minecraft, como Twitch, lo tengo terminado de configurar, pero no me puedo pagar 20, ¿vale? Porque estoy también trabajando. Vale, me dice que puedo eh, construir edificios vale estos son los edificios que puedo construir vale y antes de nada nos vamos a presentar vale has conocido ya todo el pueblo suena un gorras vale eh, si le dais a la e igual que en Minecraft va a abrir aquí todos los paneles vale esta es mi barra de habilidades que como veis tengo una mierda no tengo nada eh, aquí esto es muy bueno porque esto lo han actualizado Y ahora te aparece con quien has hablado ¿Vale? Y tengo que hablar con toda esta gente ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El primer día también Habría que sembrar las semillas porque Es importante pero ahora, ahora lo hacemos ¿Vale? Si eh... canjeo el ¿Right? Sí, sí O sea, es que ya te digo Kevin eh, Lo tengo que configurar pero no tengo Tiempo del todo y Mi intención es eh, Siempre que puedo, pues intento traeros algo, ¿vale? Como ahora que. Pues, que estoy aquí en directo, ¿vale? En Twitch. Pues no he hecho directo por YouTube, pero bueno, como tengo también Twitch, también le quería dar un poquillo de caña. Ya os digo. <coughs> y no sé yo cuando lo voy a subir al YouTube porque también estará en YouTube, ¿vale? Tenemos que seguir con la.. Um la serie de Bill Whiting, terminarla la que me faltan. Yo creo que si hiciera un par de directos más, eh, el próximo, o sea, el próximo capítulo será un vídeo, seguramente cuando me pase el jefe puñetero de las narices, que es bastante chulo, porque tiene bastante fase, eh, me tengo que esconder en algunos sitios detrás de unas columnas y todo el rollo, y eh, es imposible, me come, me come la cara. Vale, este parque es bastante importante en el futuro, ya os digo, porque aquí va a aparecer una cosa. Es que yo ya me he pasado el juego este <ríe> y me gustó muchísimo, me gustaría compartirlo también con vosotros y disfrutaréis eh, también del juego, la verdad. Creo que este va a ser, si no lo tenéis, creo que va a ser uno de los juegos elegidos para regalarlo. La verdad, vamos a entrar primero aquí y vamos a hablar con todos los aldeanos que vea primero, ¿vale? Si no termino de hablar con alguno, ya lo haré mañana, ¿vale? O sea, en el juego, no en el directo, me refiero. Vale, aquí todavía no puedo entrar, me parece. Ah, pues mira, sí, sí me deja entrar. Vale, tengo aquí a alguien, por aquí. Como estoy viendo, aquí hay una iglesia, que eso pues lo podemos utilizar. Aquí también hay una cosa, que tampoco podemos entrar ahora, de momento... Ya os digo. A ver, vale. Eh, Lami, ¿tienes moderadores en Twitch? No, no tengo ni moderadores en Twitch, ni moderadores en YouTube. Solamente tengo moderadores en Discord. Que como ya sabéis, es Yael, ¿vale? Un saludito para Yael, si me escuchan, si me ve por aquí. ¿Vale? Y si no, cuando nos vea por YouTube, un saludito para ti. Eh, bienvenido al Bondiga, espero que disfrutes el directo y recuerda compartir con tus amigos. ¡Uh, disfrutas del directo! <ríe> eres muy majo Kevin, lo que pasa que no sé si tu cuenta antigua te la había pillado un troll o que o tú eres un poquito trollcillo, pero bueno, yo te quiero igual. La verdad porque... <ríe> ¿Qué más hago? La verdad porque siempre estás por aquí, por el, los directos, y eso es de, de apoyar. <ríe> Exactamente como imaginaba Pero no pasa nada Soy Jodie ¿Qué me estás diciendo, hija mía? Como imaginabas el qué? A ver, eh, oh, una desconocida Me llamo Vincent Mamá dice que no habla con desconocidos Pero tú pareces buena Mire como el chaval sabe que soy buena gente eh, Un placer conocerte Soy Henry, el médico local Ok Vale eh, mira, aquí está la abuela Y aquí hay otra Vamos a ir a saludarla No sé cuánta gente me queda, pero ahora Echar un vistazo por saludarla <coughs> Me puede llamar abuelita La abuelita eh, eh, Sabes, en este pueblo pequeño Como este, una cara nueva Puede alterar La eh, dinámica de la comunidad ¡Qué emocionante Mira, esto de los pelos azules también es nueva. Oh, oh, lo veo en tu cara. Te va a encantar el pueblo pelicano. Si no sabes qué hacer por la noche, pásate por el salón. Yo trabajo allí. Ok. Vale, todas las florecillas que vais viendo y todas estas cosas, ¿vale? Os las lleváis. Porque esto va a ser importante ahora después, ¿vale? Porque lo podéis leer. O sea, lo podéis leer. Lo podéis coger, ¿vale? Ahora un poco más coñazo el empezar, ya os digo, pero después va todo muy rodado. Eh, y os lo vais a pasar de puta manera con el juego, hablando mal de pronto. Mira, tenemos el primer libro perdido, ¿vale? Ahora iremos también a la biblioteca. ¿Has encontrado un libro extraviado? Estra la colección de la biblioteca ha aumentado, bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? Y efectivamente, mira, aquí está el alcalde, a ver qué me cuenta con su vida. ¿Qué tal tu primera noche en la vieja granja? Eh, tu abuelo solía quejarse de la cama eh, de estar talada, pero creo que en el fondo le encantaba esa casa. Ok, como estáis viendo, eh, uy, que me está pegando un lagazo ahí bien rico. Ah, ¿por qué no lo puedo pillar? Ah, amigo, párale, porque no tengo sitio. Ok, empezamos con un inventario bastante chico, hay que eh, aumentarlo, ¿vale? Como estáis viendo, y eh, esta zona todavía no puedo ir, ¿vale? porque está destruida. 300 de madera, ¿vale? Hay que conseguir 300 de madera eh, se... Solo es cuestión de tiempo <ríe> ¡Ey! Muy buenas, eh, Leiken Sale, yo iba a editar Y hacer, y hacer directo <ríe> Os podéis quedar así si que si quieres, ¿eh? Te lo puedo poner de fondo Yo también cuando edito Me pongo a lo mejor a ver una película O sea, no me refiero a cuando Edito para YouTube, ¿vale? sino por mi cuenta porque ya sabéis que yo pues, no solamente hago vídeos para YouTube, vale, sino que también hago vídeos porque es lo que estudio, vale, y aparte también trabajo de ello. Eh, espero que disfrute del directo. <ríe> Qué bien quiere ser mi nuevo moderador. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo que quiere ser mi moderador y eh, estoy viendo que voy a hacer en Discord, vale. Cuando tenga tiempo, a ver si mañana puedo, no sé mi jefe si me va a hablar o, o no sé, ¿vale? Eh, cuando tenga tiempo me gustaría haceros unos rangos para ver quién se quiere quedar con el puesto de, bueno, de administrador, no, de moderador, ¿vale? Por el hecho de que mmm, mis actuales moderadores pues no hacen mucho, sintiéndolo sí, mucho, ¿Vale? Eh, a ver, esta piedra no la quiero ahora mismo, ¿vale? La vamos a tirar y vamos a coger toda la madera que vea Que me va a hacer falta para conseguir un cofre, ¿vale? Vamos a talar un par de árboles ne, Me desconecto mucho y termino sin editar nada Ah, bueno, pues ya, ya te digo Si... cuando... o sea, si utilizas a lo mejor no sé qué programas utilizas Creo que Filmora o algo de eso Yo es que utilizo eh, Premiere la verdad, y cuando ya llevo ya un montón de tiempo editando algo, no me hace falta ya ni de escucharlo O sea, me refiero a editar no un vídeo para YouTube, ¿vale? Sino un videoclip, un cortometraje o algo de esto, ¿vale? Me refiero a eso Y eh, cuando llevo ya un rato no me hace falta ya de escuchar lo que estoy editando Entonces pues me busco otra forma de, de distraerme Porque si no me aburro escuchando 20 veces lo mismo eso es lo malo de la edición, que tienes que escuchar 20.000 veces lo mismo y al final pues eso, me pongo musiquita me pongo a lo mejor una película o una serie o lo que sea yo solo soy un chico normal que le gusta saludar <risa> vale, se me está haciendo ya de noche como estáis viendo nos vemos un carajo casi porque no tengo iluminación todavía pero bueno, no os preocupéis porque por aquí no salen bichos ni nada de eso y me voy a hacer un cofre antes de nada, lo primero porque estoy viendo que tengo un pechado de cosas por aquí tiradas Y no me puedo hacer... Uy, que aquí no era, ¿vale? Aquí Y nada, nos hacemos un cofre Y tiro estas dos porquerías No pasa nada Y lo vamos a poner, por ejemplo, a... A... A... aquí, ¿vale? El cofre De momento nos vamos a quitar todas estas cosas Las semillas de chiribial las vamos a plantar en el siguiente de... día de juego, ¿Vale? Y ahora simplemente nos vamos a coger esto y esto, ¿vale? Y vamos a ampliar aquí un poquito la zona, ¿ok? Por aquí. Ahí está, perfecto. Pues chicos, lo que os estaba contando, ¿vale? Mientras que quitamos todas estas cosas. Que actualmente no tengo.. Eh, a ver, ¿qué me estáis diciendo por aquí? Remasterizo el audio luego. Filmora y lo de poco en Audacity. <coughs> Para Audacity eh, le, eh, Laking, ¿vale? te recomiendo que utilices el ecualizador Y eh, los graves y agudos, ¿vale? Si quieres mejorar tu voz, ahora si le quieres poner un efecto raro, pues te va... O sea, le puedes poner el que quiera, ¿vale? En plan, una reverb, una, las reverberaciones son lo que hace que se escuche muchísimo mejor, ¿vale? Eso en plan como si fueras de cantante, la voz y todo el rollo. Está bastante guay. Me voy a morir al final. No tengo, o sea, me voy a desmayar aquí, que diga. No tengo vida. Así que vamos a dormir porque tampoco veo nada. ¿vale? Vamos a dormir en la cama. Y ya mañana de día pues, se va a ver mucho menos